بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك Oh Dios mío, ayúdame en este día a realizar el ayuno y la práctica de adoración. Y aléjame en este día de los errores y pecados. Agráciame en este día con el continuo acuerdo de ti. Trae este éxito que tú me brindas o oh, Guía de los Estradianos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hermanos y hermanas. El mes de Ramadan y la práctica del ayuno están diseñados para lavar el cuerpo y el alma de la contaminación del pecado. De hecho, el ayuno de Ramadan es como un escudo para proteger a los creyentes contra el pecado y los castigos divinos. Por lo tanto, el sagrado Corán dice en la ley del ayuno del mes de Ramadán, Oh, los que creéis, se os ha ordenado que ayunéis, la misma manera que fue ordenado a quienes os presidieron. Quizás así temerosos temeroso Dios. Se puede afirmar que la última frase de esa leya se refiere a la filosofía del ayuno. Es claro que para ser teneroso a Dios, el hombre debe evitar el pecado, y a la luz de eso puede obtener el autocontrol y suprimir los deseos rebeldes. El Vic, Recuerdo de Dios. No es el solo hecho que la persona mencione el nombre de Dios y repita las frases de glorificación y alabanza a Dios, sino que está destinado a recordar a Dios con todo el corazón y considerarlo presente con toda su grandeza como un observador en todo momento y en toda época. Sin lugar a dudas, este tipo de recuerdo a Dios es la fuente del movimiento hacia la bondad y la prosperidad. El Vic de Dios en este sentido es un factor efectivo para atraer la atención divina hacia nosotros y para protegernos de caer en el pecado y la desgracia y puede crear una barrera sólida entre el hombre y los vicios morales. Sin embargo, para alcanzar mejor los efectos y beneficios del dikr se recomienda que el creyente no deje esta práctica, ya sea verbalmente o en su mente, y eso no se logrará excepto a través a la humildad la devoción y la paciencia en las dificultades. Es decir, la continuidad y la repetición del vic de Dios despierta el corazón, da espíritu a la vida del hombre e ilumina su visión a la luz de la cual el hombre ve la verdad y la distingue de la falsedad y será capaz de reconocer al amigo. I al enemigo. Vas a la mano a laicum,